Hola que tal chicos, cómo están? Les saluda Antonio Chávez desde acá, desde Phoenix, Arizona Estamos en Estados Unidos y bueno, obviamente habíamos hecho el compromiso de crear algo de contenido para darles el testimonio de gente que ya está recibiendo recompensas a través de los hotspots que está ofreciendo unos iPhones. Y bueno, estamos aquí con Michael y con Peter o Pedro Este... Michael, en el momento que te explico, si no lo traducimos, ¿cómo idea da esta idea para la idea de que tengo que pedir a Peter a we, Bueno, Peter, nosotros conocimos a Peter ahora por 20 años. Okay? Yeah, conocemos a Peter desde hace 20 años. Le pregunto que cómo se dio esta situación de invitar a Peter a él. Y <laughs> <laughs> dice que siempre han hablado acerca de negocios y que Peter es un, eh, un, entre, un emprendedor consumado. So, naturally, I told I, I y naturalmente le tuve que decir a Peter acerca de I have. Peter, got one of our first here in Arizona. Peter fue una de las primeras personas que obtuvo un hotspot aquí en Arizona I mean, with, with and Con, sí. con este Michael y okay. Michael sí. Él me dijo que él tenía la oportunidad de coger una de esas cajas y le dije nomás, ¿qué es lo que tengo que hacer? Okay. y me dijo que cuánto me iba a costar y que lo que tenía que conectar al Leno y, y que yo so, cuando primero cogí la caja tiene como una antena así de como 8 pulgadas okay. y pues le pregunté a Mike cómo lo puedo hacer mejor okay. y entonces él me, lo, me dio la información que qué, qué cable que tenía que comprar y qué antena que, tenía que comprar y ahí fui a mi lo puse al lado de atrás de mi casa okay. para que no se pueda ver de enfrente. Y cada día empezó a hacer dinero. Okay. Y con el app tú puedes ver en cuánto están recogiendo. Cuánto okay? Por ejemplo, hoy si te enseño. Si quieres, acérquate un So este es el app de, de iHub. Y por ejemplo, esto es mi locación. So por ejemplo, en 24 horas ha hecho 2.31. En 24 horas ha hecho 26. En 14 días. En 14 días. Okay. En 30 días ha hecho más de 60, 60. wow ok eso es cada mes porque este ya es mi segundo mes so por ejemplo perdón no eso no es vamos a tratar de pensar ah pues ahí está ok no Perdón, perdón, perdón. ¿Quieres ver los 60 días, no? No, pues quiero ver el total. Ah, ok. Porque también te enseña el total y cuánto dinero se ha hecho. Y son más de mil cuatrocientos dólares. ¿Cuatro mil cuatrocientos dólares? 1363. ¿En cuánto tiempo? Eh, en 14 es... días. Ajá. 12, días, no, 12, 12 a semanas. Total. Ah, okay. ah, ese es el total uh -huh, que ha hecho. Okay. Porque. Uh -huh. Es igual why. So it's the same, right, Mike? For 14 days and for 12 days because yeah. I get nothing on 12 because right. I haven't been doing it 12. Months, okay. Right. right? Yeah. Yeah. Okay. So, para pa mí eso es pues muy bien porque claro. mucha gente pues no está cogiendo ese número para enseñarte otra cosa que tengo este es Explore Helium y ahí te enseña por ejemplo los 2.3 que ha hecho hoy. El día de hoy y estos son toda la gente que estoy conectada con ahorita 46 personas 6 per, uh -huh. dispositivos. Positivos uh -huh. y, y la cosa que es mejor es que una de estas per, muchas de estas per, personas están, por ejemplo, a más de 20 millas de mí. Tanto. Uh -huh. 20 miles away. Waddell es yeah. is the furthest the... one from me? Oh, okay. Key. So, not only does it have an antenna very high de su casa pero también vivimos en un área donde más altos que Phoenix. Okay. Lo que está diciendo Michael es que no solamente es tener la antena sino la altura pero quiero explicar algo importante o sea la antena es como un habitamento es como algo extra que tú decides adquirir o no so, eh, no, no es indispensable para que empiece a mirar, pero sí es Buena idea considerar la posibilidad de adquirir una, una antena. So, like, is needed para antenna for the hotspot to work, or is la How can we the, so, the the Comes with this the unit comes with a small antenna. La unidad viene con una pequeña antena. Yo acabo de preguntar qué tan importante es el tema de la antena. And so if you got readers within a half of a kilometer for where you are, then that works pretty well to connect with this. Okay. okay, si tú tienes la antena del dispositivo, la que viene con el dispositivo y hay dispositivos a medio kilómetro de distancia alrededor del tuyo, eh, funciona bien tener la antena. Okay? But it meters days, but the console of readers It's a good I These are all there. Todos los que son amarillos. Y ahí puedes ver, por ejemplo, el, el, la ciudad de Fountain Hills, la ciudad de Phoenix, la ciudad de Sun City West. Acá está Buckeye. Buckeye es como si estabas yendo para San Diego. Ok. Y okay. todos estos que son amarillos, son los que estás conectados con. So, cada vez que wow. te conectas con, con alguien, Tú coges un pedazo de, de, de moneda, uh -huh. digamos. Okay. yo veo que la distancia es, es bastante, es a, a long way from... Mm. Hate is king. Ok, entonces aquí el tema es la, la altura. So, mm. what you mean is, I can use my, my antenna, the one that is with the, with the device, and I can place it in a high level, in a high ground, uh, like Good. That. We could, some people do that. But we prefer getting a better quality and putting this this one's made for outdoors. The one that comes with the unit is not made for outdoors. Made eh, for outdoors. Importante chicos. Le, le pregunto a, a a este Mike acerca de que si podemos poner la antena afuera y ponerla este en un tubo y y, y y ahí empezar a recibir. Me dice, bueno. Eh, se podría hacer, pero es la antena que viene con el dispositivo no es una antena que esté diseñada para exteriores, es una antena diseñada para interiores. Por eso eh, preferiríamos en todo caso eh, una antena diseñada para exteriores y es el caso de la antena que tiene aquí Peter. Okay. But if Peter lived in a high building, uh -huh. and he put the, the unit just as it comes in the window of a high building. He would get the same results. Okay. Y menciona Michael que si él hubiese vivido en un edificio alto y hubiese colocado la antena del dispositivo eh, en ese edificio alto, pues habría tenido quizás los mismos resultados que los tiene con la antena exterior que él, que él maneja. Ok, so you were working. Tú estabas trabajando con, las, con la antena, al principio la antena del dispositivo y luego adquiriste esa antena. Sí. ¿Y viste una diferencia enorme? Ahí. Enorme, okay. porque atrás de mi casa, casa queda un edificio que está medio alto. hecho okay. so, Poniendo los, los tubos que medían 20 pies y luego poniendo la antena que mide otros 4 pies, yo estuve más alto que ese edificio. Okay. Para que no me podría tapar la, la señal, ¿La señal? Que, que quieres mandar. So, ok podías ver ahí en la foto que la antena de verdad está cogiendo la sí. señal no le haces si viene de enfrente de la casa a los lados al, al east o west okay. lo está recogiendo todo y si los más witnesses que tienes ¿Entre entonces sí entonces los testigos son como haces más dinero okay. porque okay. estás conectado con mucho más gente bien, bien. muy bien bueno chicos, ahí tienen, es un tema que generalmente no uh, mencionamos, pero es importante tener en cuenta que tú eliges, o podrías elegir, adquirir una antena, eso es por cuenta propia, uh, aunque el dispositivo ya viene con una antena, ya lo acaba de mencionar Michael, si los demás dispositivos están a menos de medio kilómetro de distancia, la antena que viene con el dispositivo bien colocada, este, puede funcionar muy bien, so, Michael... About the, the antenna the device, uh, it's important to place the device in a particular location, facing north, east, west? The higher the better. Uh -huh. And if you've got units to the north, you put it in a window facing, facing the north. north. If, if there's other units facing the south, you put it in the unit, the window facing the south. By putting it ponerlo in the aire es 360 grados. Ok, bien. Importante chicos. Tú puedes tener tu dispositivo en casa con la antena dentro de casa y si tú sabes que hay otros dispositivos eh, al norte de tu posición lo ideal sería colocar el dispositivo en una ventana que esté viendo hacia el norte. Si tú sabes que los dispositivos están hacia el sur, tú tendrías que buscar una una ventana en tu casa que esté viendo hacia el sur para que el dispositivo pueda conectarse pero cuando tú tienes una antena externa, una antena diseñada para exteriores y la pones afuera eh, a una altura este, pues, considerable puede tomar la recepción a 360 grados entonces importante saberlo la uh, eh, antena es siempre opcional la antena siempre es opcional. Tú eliges si la quieres obtener o no. Pero por lo visto, este, tener una antena puede significar una gran diferencia. How, how expensive is an antenna? Uh, for right like mine? What did I, I think I paid? That was what? that was a really long cable, yeah. Well, between the cable yeah. was one price. Yeah. El cable media el que yo fui a tener medía de porque lo tenía que poner afuera tiene que subir los dos 20, 20 pies de los dos postes Ajá. y luego meterla a entrar a mi recámara visto ¿no? está mi computadora okay. so, compré una de 25 pies ese cable me costó con shipping 130 dólares okay. y luego la antena me costó 70 dólares okay. y la antena la ordené de una compañía en China okay. y te mandan todo lo que necesitas y lo conectas y prendes tu caja, lo conectas al internet y, y lo dejas. Ok. ¿En cuánto tiempo recuperas tu inversión? Yo diría entre el mes. El primer mes. Uh -huh. Hay que considerar que tú pagaste por tu unidad, ¿cierto? Sí. Ok. Es muy importante que sepan, chicos, que Peter compró el Hotspot, Él no entró dentro de la fase en la que nosotros estamos él entró antes mucho antes que nosotros mucho antes ¿cuánto? ¿2 meses months ago yeah. happened yeah, months. like it was in like July en Julio yeah. Yeah. July, yeah. July yeah. when you finally yeah when started okay entonces él pagó por la unidad uh, nosotros vamos a recibirla gratis entonces él eh, recuperó su inversión en el primer mes Bien. Tú estás considerando la inversión de Hotspot más la antena y el carro. Exactamente. Claro, el Exactamente. Okay. este ¿Qué le podrías decir a nuestros amigos respecto a qué tan buena inversión ves que ha sido este Hotspot y cómo lo ves a futuro? Pues con el futuro, yo estoy viendo cuando yo primero empecé hace dos meses, el, el token, lo que tú estás... Lo que ellos está, te están dando dinero, para, porque la, la, la caja está cogiendo el token, Ajá. estaban a 8 dólares. Estaban 8 dólares cuando tuvimos Exactamente, y unas veces subía a 17, 20 y bajaba un poquito. Ahorita estamos a casi 24 dólares por cada token. Mucha gente de veras piensa que va a llegar a 100 dólares. Okay. Y si yo estoy haciendo 30, 60 por mes... Wow. Entonces, de veras vera va a ser y un... yo no tengo que hacer nada, más <risa> no tengo que pagar mi feo del cable sí, claro. <risa> y que no se me vaya a caer mi antena, claro. ¿no? porque las tormentas se ponen bien, bien duras aquí en Phoenix, pero no ha tenido nada de problemas. Una, una vez en las otras semanas, noté que no estaba haciendo nada, lo desconecté por 10 minutos, lo enchufé otra vez y de repente ha estado otra vez. Que, que el video. Okay. Uh -huh. okay. So, para mí ha sido algo que suave, porque yo no, estoy, yo no pienso por el tiempo a hoy, yo no pienso en este año, por ejemplo. Lo, lo que viene es lo más importante. Yeah. Lo o sea, que va es a mediano estará. largo plazo. Uh -huh. okay. Porque digamos un 5 años Mira ahorita eh, este, el Bitcoin. Lo que está pasando en el mundo con dinero, todo está cambiando. Y necesitamos una manera que, que podemos ayudar a nosotros y a los que están al círculo de nosotros y para ayudarles a hacer la misma cosa. Claro. Ok. Pues chicos, ahí lo tienen. Este, quiero dejar claro: mucha gente podría pensar, ¡ay! Es que voy a tener que invertir en el cable, voy a tener que invertir en la antena. A mí me habían dicho que este era un negocio de ser inversión. Sí, claro, la empresa nos está proveyendo de los dispositivos. Si tú quieres optimizar el resultado del dispositivo, ahí ya te toca a ti hacer tu inversión. Eh, si no lo quieres optimizar y obtener así lo que te den, pues así lo puedes dejar. Sí, pero tú eliges. Entonces aquí a lo mejor tenés... no Vas a hacer lo que, lo que piensas Lo que Claro. Pero si llegas a ti Quieres hacer el máximo ¿eh? Entonces tienes un problema Con un poco de inversión Y que al final de cuentas Lo vas a recuperar inmediato sí, ¿no? Inmediatamente Muy bien Estiramos en 30 a 45 minutos Claro okay. Yo, eh, Para mí es un negocio Que tiene lo tengo que hacer. Ahí lo tiene Hay que pensarlo Okay. Bueno chicos, pues hasta ahí lo dejamos. Eh, muchas gracias y Peter. Sí. My... Gracias Muchas gracias. Gracias, Michael. Michael, Tres. Chao.